Su actual director, Mario Martínez Roncero, comienza sus contactos con la cultural tradicional en el año 1992 en las escuelas de baile de la Asociación de Vecinos de San Lazo. A la vez que empieza sus estudios de percusión en la Escuela de Folclore de Zamora, más tarde inicia los estudios de flauta y tamboril y otras especialidades en la Escuela de Folclore de Zamora y empieza sus estudios de trompa en el Conservatorio de Música de Zamora. Su experiencia docente en el campo tradicional Pasa, entre otros, por el Consorcio de Fomento Musical, así como, son, como con distintas agrupaciones, asociaciones culturales y etnográficas y grupos de baile. La Morana, Bajo Duero, Tradición y Música Popular, Sedeiro, etcétera, y diferentes localidades de la provincia. Es asesor de múltiples eventos y entidades para ayudar en su gestión, tanto administrativa, artística como logística destacando la coordinación de algunos encuentros de gigantes de Zamora y colabora con la dirección de diversos grupos, como con la Asociación de Tamborileros Zamoranos, que hoy nos visita. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por un año más dejarnos estar por aquí. Tuve la oportunidad de participar en el Cuerpo de Baile con Alberto Jambrina el primer año, que se hizo este certamen, y hoy estamos aquí, en este caso al otro lado de la barrera como, como músico. Como bien escuchasteis, eh, nuestro compañero Bustos hizo un fandango dentro del Baile de la Rosca, y en este caso yo voy a introducir con una canción de Antonio Viñuela, del pueblo de Peñausende, que es el baile completo de la rosca que se hacía en los días de, de boda. Y bueno, para que veamos un poco también las, las semejanzas y diferencias en los, distintos, en los distintos repertorios. Así que vamos con ese baile de la mosca del pueblo de Peñausende de Zamora y luego daremos paso al resto de, de compañeros. La Asociación de Tamborileros Zamoranos nace en Zamora en 2011, de la mano de un grupo de tamborileros cuya ilusión era aglutinar a todos los amantes de estos instrumentos. Durante estos años se ha trabajado para llevar a cabo los fines marcados, recuperando y difundiendo la flauta y el tamboril y la figura del tamborilero, mediante la organización de charlas, conferencias y sobre todo mediante su festival de flauta y tamboril de Zamora, Flautanza y el Encuentro de Tamborileros Ciudad de Zamora. Ambos de carácter anual y por los que han pasado grandes virtuosos de la flauta y el tamboril de todo el panorama nacional e internacional. Pero quizás el fin más importante de esta asociación sea crear un espacio de encuentro y de convivencia para todos los socios, independiente de la capacidad técnica de cada uno, pero muy dependiente de las ganas de disfrutar de la música. Con todos ustedes, la Asociación de Tamborileros Zamoranos. Aprovecho este momento para, para dar las gracias a los que no tocamos o bailamos, que nos dais aplausos a nosotros, sino también a, a quienes nos ha presentado, a la gente del sonido, a todos los que estáis por aquí haciendo que esto sea posible. De aquí nuestro agradecimiento. Bueno, como veis... Eh... Tenéis encima del escenario una propuesta un tanto distinta, si bien el tamborilero, como muchas veces se dice, no es el tamborilero de oficio y por aquí lo sabemos, muchas veces uno va solo y casi sufre. ¿no? También una forma de conservar la tradición siempre desde el respeto, el folclore de saber del pueblo, ¿no? también es la colectivización un poco de, de todas estas formas de, de tocar, y de interpretar y sobre todo de disfrutar juntos. ¿no? Entonces en este, en este ámbito... Este tipo de iniciativas, como la asociación de tamborileros, muchas veces que nos vemos en romerías, por ahí y demás, es una forma de, si bien no lo hacemos con el traje tradicional o, o no lo hacemos de la forma más, más auténtica posible, sí que seguimos manteniendo esa forma de, de juntarnos todos juntos y de seguir haciendo saber del pueblo. Dentro ¿no? de esa línea pues, vamos a hacer una serie de, de canciones que probablemente a todos os, os resultarán eh, conocidas al oído y, y bueno yo creo que las, las tocamos todas, las presentamos todas del tirón. Y hacemos que todo el mundo disfrute. Si alguien alguna se anima a bailar o a cantar o lo que sea, pues invitado, invitado a estar con nosotros. Vamos a comenzar con uno de los, los romances que más se conocen: ¿no? De llora una morena. Nos vamos a, a enlazar con, un, con La doncella guerrera o El sevillano, otro de esos romances que se hacían muchas veces a modo de, de pasodoble para que la gente bailara. Eh, continuamos con, con un vals. ¿Cuál es? Es La Virgen del Cambio en Tres Cosas, tío. O sea, no estudiaba más que yo. Luego haremos otro pasacalles, que es como dormirás Manolo, y terminaremos con una foto del tío Vicente que todos, todos conocemos. Así que sin más, vamos todos juntos con ello. Muchas gracias. Con esta nos, nos despedimos y os invitamos a que tengáis esta plaza aquí, a que sigáis con nosotros la Jota. La así que este tío Vicente, que es casi universal ¿no? en toda la cultura de, de la flota y del tamboril, con esto nos despedimos. Invitados, que vais a bailar. Gracias.